Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal. Les hablo desde el Templo Mundial de la Hechicería. Aquellas personas que quieran saber más información acerca de lo que hacemos, nos pueden contactar al teléfono que aparece en pantalla. Soy el saltero, hechicero y brujo más reconocido en América Latina. Allí me he posicionado gracias a mis resultados 100% garantizados. Allí me he posicionado gracias a a los buenos resultados que hemos dado, el reconocimiento de la gente. Nos estamos improvisando en el tema. En mi página web www.organizacionluciferinassemillasdeluzuniversal.com pueden ver los testimonios de cientos de personas que han acudido donde nosotros a que les brindemos una ayuda, una solución a algún problema que puedan llegar a tener. También pueden encontrar testimonios de personas pactadas Pueden encontrar entrevistas que le han hecho los diferentes medios internacionales a ese servidor en donde hablo del tema. Año tras año he ido posicionándome y me he seguido manteniendo como el número uno de América Latina, el más reconocido y el más efectivo. Puede que no sea alegrado muchas personas por el hecho de practicar las artes mágicas. Puede que mucha gente no me quiera, no me importa. Nada de eso no importa, seguimos igual, inamovibles. Llegamos a ser el número uno y ahí nos hemos mantenido. Todos esos brujitos de garaje, esos brujitos de quinta, que salen todos los días a jugar con sus ilusiones, a robarle su dinero, que no son brujitos, son impostores. Todos esos brujitos son los que nos atacan, nos critican. Los que le dan un no me gusta a los videos envidiosos, solamente por el hecho de que nosotros sí damos resultados efectivos. Bonitos que ni siquiera dan la cara, o que encienden dos, tres velitas en una mesa, y ustedes ya le creen, y ustedes ya piensan que tienen el don para hacer una marra de amor. Eso no es tan sencillo como ellos lo dicen. Hay que tener el conocimiento. Y nosotros lo tenemos. Si quiere un endulzamiento, un amarre, un hechizo, un conjuro recuperar a su pareja, contáctenos a los teléfonos, teléfonos que aparecen en pantalla. Les hablo Víctor Domínguez Villarreal, el líder mundial de los luciferinos, y les hablé desde este, el templo mundial de la hechicería. Se los presento para los que no lo conocían, para que sigan hablando los detractores, para que sigan criticando. Ya tengo dos templos. El templo luciferino, sería de luz, donde hago pactos con mi señor Lucifer. A las personas que estén interesadas, lo llevamos en un proceso de principio a fin hasta llevarlo cara a cara a los pies de mi señor Lucifer. O, los si quieren una marra de amor, acá, en el templo mundial de la hechicería. ¿No les gustó? No lo miren, ¿no les gustó? De malas. Seguimos inamovibles. Mi nombre es Víctor Damián Rosa Villarreal. Atrévete. Y le hace sorprender.